Marcarán quién soy. Sara, yo sé que vas a salir adelante. Tú eres una persona joven, fuerte. Ani. Bueno, doctor. Muchas gracias. Perdón. No. No, no puedo creer que hayas hecho eso, estás loca. Ay, no, ella ya está súper charro. Ven, ¿has hablado con Sari? No, amiga, ¿y tú? Uh -oh. Ni idea. La voy a llamar. ¿Por qué no me has llamado? O sea, no puedo creer que seas tan mala amiga que no seas capaz de venir a visitarme cuando estoy a punto de casarme. Es que es más, me atrevo a decir que ni siquiera te has medido el vestido. Ya habíamos hablado de esto. Estaba un poquito ocupada, la verdad. ¿Ocupada? ¿Ocupada haciendo qué? ¿Qué puede ser tan importante que tu mejor amiga ¿Aló? ¿Aló? Esta boba me colgó. Ay, qué ¿Aló? Hola, Saris, ¿cómo estás? Hola, Cami. Pues bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué vas a hacer mañana? ¿Quieres venir a mi casa un ratito y cocinamos? Ay, no sé, es que la verdad soy un poquito aburrida No sé mm, No, aquí te espero Bueno eh, Sí, dale Dale pues amiga, chao La zarís. Sí, no ven, vamos. Cami, ¿qué hace esta acá? Qué mala idea haber venido yo, mejor me ¿no? voy Ari, tenemos que solucionar eso las tres. No hay nada que solucionar. Ya quedó muy claro lo mala amiga que eres. Y si así eres de mala amiga, no me imagino lo mala novia que debiste haber sido con ese pobre hombre. Es que ya todo tiene sentido. Con razón Mateo se cansó de vos. Ah. Susana, ¿sabe qué? No era a su matrimonio, es más. Olvídese que va a ser su dama de honor. Susi. Era mejor una revolución. Porque va ¿Quién soy? Mm.